chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Ricón de Rincón de rosy Hoy vamos a traer una propuesta muy diferente y muy divertida. Hoy vamos a trabajar con una argolla y dándole un toque diferente y divertido y a la vez muy práctico ahora para este verano. Seguimos trabajando con los materiales que tenemos en casa, con la temática del reciclado, trabajando con los materiales que no quedan cuando elaboramos otras piezas y ahí está nuestro protagonista los Fimo miren, hoy vamos a trabajar con materiales que tenemos en casa y que nos han quedado de otro trabajo bueno chicas, este, este video va a ser muy corto o sea, eh, le estoy diciendo desde ahora, es muy corto porque es muy práctico y los pasos todos se repiten y es la misma secuencia todo y le, que, le quise hacer este, videito, este pequeño videito corto para que ustedes vean que podemos hacer muchas cosas lindas miren y ustedes saben que a mí me encanta decorar las argollas darle un toque diferente a las argollas y más cuando tenga, tenemos argollas ya eh, viejas que, que queremos darle un toque diferente entonces chicas recuerden suscribirse a nuestro canal denle un, un like y denle a la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos Recuerden suscribirse, su suscripción es muy importante para el canal porque así a, a, as ayudan y hacen que nuestro canal crezca. También recuerden compartir nuestros videos con, el, con todas las chicas que les interesen. Recuerden de enviarme sus fotos cuando ustedes hagan sus bellas creaciones. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y un beso gracias a todas por su apoyo. Y de antemano les digo que, que me sigan o nos sigan en todas las plataformas digitales, tanto como en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram, como el Rincón de Rosa. Bueno, chicas, los materiales que vamos a utilizar son argollas. No voy a especificar el tamaño ni, ni modelo, simplemente. Eh, la que ustedes elijan trabajar y con la que ustedes se sientan cómodas, ¿verdad? Y los protagonistas de esta hermosura van a ser los Fimo. Miren, sé que muchas de ustedes tienen fimos en su casa, tienen Fimo, fimo de lo que le haya quedado de algún trabajo. Y como yo, eh, los reúnos todos. Miren. Entonces, vamos a trabajar con Fimo y vamos a trabajar con una pinza plana. Entonces, nuestro primer paso será tomar nuestra argolla y hacer y hacer este pequeño movimiento aquí. No aplastar directamente aquí donde está esta como esta barrilita, donde está la argolla. No. Vamos a este aquí lo vamos a apretar un fin. para qué? lo pueden ver. Miren, si sí, usted necesario lo voy a cortar así para que ustedes lo vean y lo estoy acercando bastante la cámara lo vamos a apretar aquí un chin simplemente para que cuando estemos colocando el filmo no, no se abra y no se despegue ni se maltrate esta parte entonces ya listo esto lo vamos a dejar aquí y aquí yo tengo ya una buena parte de filmo pero le voy a enseñar cómo yo comencé a hacerla Miren. vamos a trabajar aquí sí vamos a utilizar nuestra imaginación y vamos a trabajar miren con los colores con los colores que deseamos ven de esta forma así ponemos el fimo de esta parte así de esa forma hacemos poquito presión presión que no dañe nuestra argolla ni que nuestro fimo se abra y se rompa ¿Okay? un poquito de presión con amor así y vamos colocando nuestro fimo así de esta forma recuerden trabajar con los colores que más les gustan si lo quieren hacer de un solo color lo pueden hacer este video es sumamente corto simplemente quise traérselo para que se puedan divertir y que puedan hacer algo diferente recuerden suscribirse y regalarnos un like y seguirnos en todas las plataformas como El Rincón de Rosy no olviden, no olviden mandarme sus fotos, eh chicas entonces miren, esto es lo que vamos a hacer pueden ver es muy fácil, entonces vamos a poner esto por aquí y vamos a tomar esta que está aquí por terminar miren ahí está le faltan por terminar aquí y vamos a colocar la última las últimas dos que me faltan por terminar ok seguimos la temática seguimos la temática terminamos de, así, de colocar la última así de esta forma ahora ustedes se recuerdan con lo que hicimos con la con la argolla esta miren, esta tiene la punta diferente esta tiene la punta abierta entonces para que me argolla se abra le voy a hacer un poquito de presión así de esta forma lo pueden ver para que ya abra y despacio coloco mi enganche miren qué lindo ven que miren qué chulo mira qué y era es, y es algo muy diferente miren ahora para el verano mira multicolor si quieren lo pueden hacer de una de un solo color de verdad queda muy bonito y muy precioso de verdad que sí. bueno chicas no olviden suscribirse regalarnos un like y seguirnos como el rincón de rosy a las nuevas suscriptoras bienvenidas al canal a las chicas de la comunidad un beso y un abrazo a todas no olviden, no olviden seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy yo voy a seguir aquí rellenando mi argolla y nos vemos pronto hasta otra entrega Bye. Recuerden, vamos a trabajar con lo que tengamos en casa y vamos a ser un poco creativos. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega.